Cambiamos absolutamente de tema. Les habíamos prometido que la final de la Copa Argentina iba a generar mucha efervescencia en Mendoza. ¿Y lo ha hecho? A ver si Julián Chávez tiene la respuesta. Me a parece ver, que sí. Julián, bienvenido. Hola, Juli. Kilómetro cero. ¿Y cuántas remeras de talleres? ¿Qué está pasando? Nos han invadido. Bueno, esta es la previa. Esperamos el domingo. Ya nos van a mostrar algo que dice agotado, ya hay 25.000 entradas compradas por los cordobeses. Tienen ese número, sobre 38.000 que van a entrar en la cancha con los sí. pulmones, ya 25.000, dijeron los cordobeses, nosotros estamos, esperan 6.000 paranaenses de patronato, porque estamos hablando que la final es talleres de Córdoba, patronato. Y le preguntaba a los cordobeses, ¿es el equipo más grande de Córdoba? Y me decía, ¿qué te pasa? Más vale, claro, te <risas> me ofendiste, porque Belgrano... No, y claro, le, es lejos, esa pregunta. Lo que hace, eso, eso lo sabe todo el todo, todo, todo país. Y le decía, pero es de hincha, es de fanático o es objetivo. No, googlealo, es así. Son los que más hinchas tienen. Lejos, lejos. Mostrame lo que me he mostrado. Recién te he mostrado, mira, mira sí. eso. Esta mañana arrancó la venta de entrada a las 10 de la mañana. A la, antes de las 12 del mediodía estaba todo vendido y agotado. No, vale, la parte esto. de talleres. La, obviamente, esto, esto es de talleres. En una hora y media lo agotaron. 25.000 entradas. ¿Alcanzaste a comprar? Yo tengo la entrada, ¿sí? Así. Compré no, cinco entradas. Sí. Sí. Compramos. Cinco, no, no. cinco, para cinco familias. ¿Y cuándo ¿Y llegaron? Este de Córdoba? Por supuesto. Va. Esto va a estar no, plagado de... Es, y... Ustedes son Córdoba. cordobeses que viven acá. Nosotros estamos viviendo acá ah. ahora, sí. Ah. Ahora te traes todos los cordobeses de adelante. Tienen mis mi dos hermanos, mi otro hijo... Esto va a ser Mendoza va a explotar. A partir de mañana esto explota. Contame esto, vos me decías, no tienen lugares donde dormir, pero vienen igual, ahí están buscando hostel, hotel, en lo que sea. Lo que sea, eh, en lo el que auto, en calle, eh, hotel, no importa hotel, dónde. Hotel. En una plaza, las plazas acá son espectaculares, la verdad que van a quedar todos sorprendidos de la limpieza y todo. Y bueno, ni hablar de las chicas, ¿no? Ah, uh, uh, uh, muy, muy bien, ahí. Bueno, vos, vos estás en plena edad. Sí, ah, sí, yo admito que sí, tiene razón. Acá? Has, has buscado o has visto chicas en Córdoba y acá, ¿te quedás con las mendocinas? Lejos, sí Te sí. van a agarrar las cordobesas no, no, no, es que, bueno En mi época no había sorprendido complican. que las cordobesas eran tan lindas como las mendocinas Pero daban más bolillas, pero te estoy hablando hace ¿Ah? 30 años, ahora cómo es Y lo que pasa es que acá tienen plata las chicas, pero allá también, tam pero son más lindas son, ah, todas son todas modelos Viste, sigo, mendocino sí. y chetallere, explícamelo no. Muy chico, me fui acá, nací acá en Mendoza, me fui a vivir a, a Córdoba y ahí vi hasta los 15, 16 años. Después de ahí. ¿Por qué la... te hiciste taller en Córdoba? ¿Porque no, te gustaron los colores? pues te porque llevaron a la cancha? Lindo. Ah, ah, muy lindo, me encantó. Me llevaron a la cancha. Eh, chicos Daniel, sí, Daniel, mi abuelo, René, ah, mi mamá, todo. Que lindo. Muy Vayan lindo. Vayan preparando un tema que van a cantar todos. Sigo, cordobeses que viven en Mendoza, la mamá los chicos. Bueno, vinieron por el trabajo de tu marido. Sí, sí, porque mi marido es militar y bueno, nos salió el pase acá, así que. Acá está, y hace, hace tres que años. te quiero ver, venís, chiquilín, vení A esto lo hiciste de, de Tadere de la Cuna, sí, me imagino no Los no padres vale. son de Tadere, ustedes de Tadere, de chiquitos de Tadere. Sí, más vale. Sí, sí, bueno, ya estuvieron en una final, perdieron con bocas, creo que ahora les toca a ustedes. Sí, es ahora, es ahora. ahora. Talleres no es para cagones. Es ahora y hay que dejar todo. Y lo que se va bien el partido también. todo, va a todo, todo ese azul y blanco nomás. Pero estoy viendo, mira, mira cómo va creciendo. 25 mil cordobeses, esperan, imagínense lo que va a ser. Son las drogas que la me inyectaron al nacer. Se me para el corazón, cada vez que veo perder. ¿Qué tal? Me pongo de la cabeza y otra vez tengo a ver. Un canto sin insulto una maravilla. ¡Bacho! sin la insultos bueno, paramos, papá sí, la bandera, no a, a la conca o así me sorprendieron porque un canto de alegría sin insultar sin hablar mal de Belgrano es... deben haber a otros obviamente pero <risa> no, le quieren sí, sí. uno para todo público claro, ah, claro esa es sí. la idea hacerlo bueno, bien dos palabritas de lo que va a ser el partido porque patronato viene de, su... de eliminar a River y a Boca están agrandados como nunca no va sí, a ser pero, fácil pero esa racha se corta eso no se puede sostener en el tiempo. Se corta el domingo. Y tot, lo dice tot, serio, Che. Tot, no, sí, es que va a ser así. Le vamos a ganar 2 a 0 con gol del Pero Santo y con gol de... Del otro. De... De Valores. Valores. Valor, Valor. Valor, Valor. Valor. Valor. Valor. Muy bien. Valor. Valor. Vení, mamá. Bueno, ¿no consiguieron entrada? No, no conseguí entrar. Ah. por la tele. Y sí. Lo lo igual. Lo o hay que ir a la cancha igual. O hay que ir afuera. Lo de alguna manera se entra. Y la otra es... Bueno, preparan la casa, se pintan, ponen bandera, ¿todo? Todo, obvio. Qué maravilla. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Aparte. que disfruten. Que disfrute, va a ser niño y ya va a ser campeón. ¿Qué más quiere? Dale. Dale. Y si no sale campeona, no sufrís, porque la vida es así. Ah, y a Talleres lo llevo en el corazón. Ay, <risa> mi amor. <risa> Qué genio. Bueno, gente que nos encontramos en la peatonal, evidentemente esto es una previa de lo que va a ser el fin de semana, porque lo dijo acá el amigo de Talleres, va a explotar de cordobeses. ...sábado y domingo la provincia, son muchísimos que vienen, así que... ...y también que mm. todos los supermercados... ...no va a haber más priti, no va a haber más cajita en vino, no, vino en cajita, quiero el el decir... ...Ferné, sí, olvídate. ...los mayoristas de, de Ferné, lleven todos los negocios porque se va a acabar... ...y sí, totalmente, los los vamos a porque también nos vamos a quedar el sábado, domingo... ...y el lunes recién partimos para Córdoba... ...claro, hasta el lunes, todo lo que vino en cajita, Ferné, prepárense... ...bueno, y alguna que otra comida porque algo hay que comer... Bueno, después le vamos a estar contando el fin de semana cómo viene esto de la Copa Argentina, bueno. pero evidentemente arranca de esta manera. ¡Aplausos para los cordobeses! ¡Vamos! Pasionales en los cordobeses. Los cordobeses. Sí, sí. Me imagino, Julián, si hay un hincha de patronato que ya llegó y lo está viendo esto, dice, bueno, yo también quiero aparecer. Y que vaya es que al, claro. al kilómetro cero entonces. Eh. Que vaya al kilómetro cero.